¿Qué fue lo que te motivó a entrar a esa especialidad de medicina forense? ¿Qué tú quieres estudiar desde el inicio? Porque tú en forense, sí. con una expectativa distinta, creo yo. Tú sabes, Reynoso, que cuando uno es estudiante tiene la expectativa muy alta y uno quiere o piensa dentro de sí, no, yo voy a ser científico de la NASA, voy a ser médico nuclear, voy a ser... Neurocirujano internista cardiovascular. <risa> ay, Dios, ay Dios. Una vaina de esa. Uno lo que piensa, yo, o yo pensaba, como la gran mayoría, ¿no? Yo quiero ser cirujano cardiovascular especializado en la coronaria izquierda, por ejemplo. Eh, o quiero ser eh, neurocirujano especializado en el nervio pudendo. Una, ¿tú entiendes? Entonces, eh, una vez que quiere ser científico la NASA, tiene expectativas muy altas porque por la inexperiencia, posiblemente. Cuando yo tomé el examen, en el 2014, no me fue como yo quería que me fuera. Yo tenía pensado hacer una, una especialidad quirúrgica. La que me gustaba era la urología. Esa era la, la, la, mi especialidad, la que yo quería cuando tomé el examen. Pero el momento no, no, era, no era el indicado. No saqué la nota adecuada pasé el examen, pero no con nota suficiente para, para esa especialidad. Entonces, yo tenía un amigo que era ya residente de medicina forense. Yo hablé con él y él me, me explicó cómo era la especialidad y qué, en qué consistía. Y yo me motivé un poco y al final apliqué para ella. ¿Te cautivó? Y, sí, me cautivó y no me arrepiento, no me arrepiento. Realmente es una especialidad muy bonita. Es una especialidad que eh, muy importante y no me arrepiento realmente. ¿Cuándo tú decides tomar el examen nueva vez, el examen de residencia? Porque tú estás ahora mismo en otra especialidad. Sí, sí. ¿Qué es lo que te motiva a hacer otra especialidad? Mira, uno de los inconvenientes o de los puntos débiles que tiene la especialidad de medicina forense es que no tiene campo a nivel privado. Entonces depende totalmente de lo que es el Estado. Tú puedes trabajar por salud pública o puedes trabajar por, lo, por la Procuraduría General de la República. Entonces es un tanto limitante. Tú ¿ves? te limita un poco. La medicina forense aquí en el país no tiene su especialidad. Entonces decidí concursar nuevamente por otra especialidad base. Tomé el examen de residencia, lo pasé. En ese año, en 2018, se quemó prácticamente el 80% de, lo, uh -huh. de los que tomaron el examen. Yo lo pasé y tenía la oportunidad de entrar a cualquier especialidad, a la que yo quisiera. Pero Tú lo elegí... pasaste dos veces, las dos veces que lo sí, tomaste lo... de una vez. Lo pasé las dos veces y las dos veces eché en mano de una. Entonces, ¿cómo tú lo hiciste para tú pasar la? Porque hay personas que yo conozco mm. en la actualidad que ya tienen un posgrado, como quien dice. Una maestría, tomando, tomando exámenes. <ríe> de residencia, esa misma única residencia médica y todavía no han tenido la oportunidad de pasarlo, como mínimo un 65, que es lo que se sí, requiere. Sí. Bueno, mira, realmente eh, yo nunca hice cursos de esos que andan por ahí. Bueno, no te, que lo quiera hacer <risa> es libre de hacerlo. No son malos, son buenos. Prueba el examen yo no hice esos cursos. Pero sí yo tenía, yo sabía que eran cinco renglones que ellos evaluaban. Ellos evalúan medicina interna, evalúan. Ciencias básicas, evalúan ginecostetricia, pediatría y cirugía. Y yo lo que dije fue, bueno, son cinco renglones. Medicina interna, es demasiado contenido por no ponerse tuya de eso. Ciencias básicas, eso es todo lo que tú viste en la universidad, si tú no aprendiste nada en la universidad, olvídate que te, te vas a quemar. Ahora, yo me enfoqué en esas tres áreas. Me enfoqué en ginecostetricia, pediatría y en cirugía. ¿Por qué? Porque ahí tenía 60% del examen. El otro 40% es de lo que tú sabes ya, de lo previo. Medicina forense. Pues Porque se supone que todos somos médicos. ¿Verdad que sí? Los cuatro años de medicina forense me sirvieron muchísimo. Uh -huh. Medicina forense uno ve todo. Ahí se ven todas las patologías. Ahí tú tienes que saber de pediatría, tienes que saber de, de, de ginecostetricia, tienes que saber de medicina interna, tienes que saber de traumatología, porque eso es lo que tú tratas, eso es lo que tú ves. Bien. Tienes que saber de anatomía también. Háblame ahora de los renglones, un ejemplo, un R1, R2, R3, R4. ¿Cuáles son los trabajos que hacen en la residencia de ginecostetricia? ¿Y cuál es el año más difícil de esos cuatro? Bueno, mira, eh, la mayor carga de trabajo cae siempre sobre el R1. Eso es en todas las especialidades. Eso es eh, en ginecostetricia, al igual que en cirugía, en medicina interna, en todo. La mayor carga laboral de trabajo cae sobre el R1. Ahora, mientras pasa cada año, tal vez tú tienes menos carga tra de trabajo, pero tienes mayor responsabilidad. Eh, porque, por ejemplo, el R2 tiene menos trabajo que el R1, pero tiene que supervisar al R1. Con respecto a eso de R1, es residente, el médico residente de primer año, un R1, de segundo sí. año, R2. Y así, R3, de tercer año, R4, de cuarto año. Exactamente. Entonces, señores, eh, vamos a hablar ahora del sueldo base del médico que está haciendo la especialidad en la República Dominicana. Un sueldo base de un residente de primer año, ¿cuánto es? El sueldo base de un médico residente oscila alrededor de los 40 mil pesos. Ese es el sueldo base. Y por año yo creo que te suben algunos 500 o 1000 pesos, no, no más de ahí. Okay. Entonces, pero alrededor de los 40 mil pesos el sueldo va a ser un médico residente. Pero en, con 40 mil pesos tú te vas a mantener, hacer todo, los malabares que hay que hacer. Es por ejemplo, difícil. Por ejemplo, una persona que tenga ya, que esté casado, la que familia, tenga tres hijos. hijos. No, es, es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo Necesita, Necesito obligatoriamente otra entrada o alguien que le ayude. Porque es muy difícil con el sueldo de residente, uno, es muy difícil. Pongas a calcular ustedes que están acá estudiantes lo que quieran hacer especialidad acá en República Dominicana no es que no la hagan sino que se dediquen también mientras tanto a otras cosas extracurriculares que no sean necesariamente solo medicina porque el que solo sabe medicina como dicen de por ahí busquense otra cosita mientras tanto aprendan idiomas y hagan otras cosas afuera hasta que llegue su momento de tomar el examen y ser especialista acá en República Dominicana no todo el mundo sobrevive aquí con 40 mil pesos por ejemplo una persona que tenga dos hijos y esos dos hijos están en el colegio, están estudiando. No, no, no hay forma. Mala esposa. Que quizás esté en la vehículo, casa o esté trabajando también. Hay dos vehículos en la casa. El no, no, plus. no hay manera, no hay manera. Eso no, eso no se puede calcular. No hay manera. Que telecable, que internet, no, no. que los niños. No, no para la comida. No, sí, que no hay manera. Ya ustedes calculan y van a ser malabares. No hay manera. Trabajo del R1. ¿Qué es lo que es un R1 de ginecología y obstetricia? ¿Qué es? Bueno, mira. Eh... Toda la carga laboral o la mayor parte de la carga laboral cae siempre sobre el R1. El R1 es el encargado de tomar muestra, el R1 es el encargado de evolucionar pacientes, de llenar los récords, que ese, eso para mí ese es el trabajo más difícil, eh, porque hay que escribir bastante. Eh, es el encargado también de tomar los signos vitales, hacer las, rona, las rondas vitales. Eh, tiene mucha, ¿En mucha qué tiempo, ¿En qué tiempo duerme entonces el residente? No, no, el, el residente no duerme. <risa> El residente no duerme, el R1, por lo menos que te dice, no, no duerme? duerme. No, ¿Por qué no, no, ¿no, no duerme? No duerme, no hay, no hay tiempo. No hay ¿Y tiempo. a qué hora entra el hospital? Bueno, ya se entra a las 6 y 30 de la mañana. ¿Y sale? Al otro día. <risa> <risa> al otro día. <risa> ¿Al otro día a qué hora? Cuando se pueda. Al otro día cuando se pueda. Yo, yo me he ido. Al día siguiente de un, de un servicio de 24 horas a las 6 de la tarde. Oigan eso, señores. Al día siguiente de un servicio de 24 horas. Y eso horas a las 6 es una de, de las la especialidades tarde. más, eh, que digamos una de las más sobrepobladas. Un ejemplo, ginecología. ¿Cuántos entraron en tu año? De... Eh, 95. 95 médicos. 95 recientes. médicos, pero en el hospital donde tú estás. 18 18, ¿no? 18. 18 médicos residentes. Y eso es un hospital que se especializa en esa área, que es un hospital materno. Sí. Y eso es que hay 18 médicos del mismo rango, del mismo nivel. Sí, 18 R1, 18 R2. 18 ¿Y en los hospitales 3? que hay 5 o 6 residentes del mismo año? Sí, ¿Cada pero... qué tiempo tiene servicio? Ustedes. No, nosotros, como R1, cada 3 días. Cada 3 días. Como y... R2, cada 4. Okay. Independientemente de la cantidad, cada 3 días todo el mundo. Cada 3 días todo el mundo, como R1. Ok, aquellas personas que piensan que, que mientras más residentes hay... Eh, van a hacer servicios de que cada cinco, bueno, ¿no? pero es que con el trabajo que hay en mi hospital, eh, deberían haber 50 por nivel. <risa> porque en 18 no alcanzamos. Demasiado trabajo. Y por lo general, ¿ven eh, las maternas que van ahí? ¿Son extranjeras la mayoría o qué? Eh, bueno, por lo menos en el hospital donde yo estoy, que es la maternidad de San Lorenzo. ¿Es binacional? Eh, es binacional, sí. Es binacional. Estamos peleando en primer lugar. <risa> Hay días que van más dominicanas que, que extranjeras y otros días que van más extranjeras que dominicanas. Binacional, señores, como estamos acá, cerca de un, un país hermano, Haití, sí. eh, los nacionales haitianos también les gusta venir acá a parir, reproducirse. <risa> Ustedes saben que esto es una sobrepoblación que tenemos aquí de mujeres embarazadas extranjeras. Y por eso la pregunta, ya las personas que no saben, y el dominicano muy comparón también, se va más aprovechando su seguro médico, se va más para la clínica. Y quiere parir allá con sí. cesárea. ¿Es con cesárea o con parto normal, la, las extranjeras? No, no. Se supone que una mujer embarazada, eh, idealmente, es que sea vía vaginal el desembarazo. Ahora, si hay alguna complicación que amerite que se le haga una cesárea, se le hace. Pero todo el que llega. En De la mayoría que van allá, ¿es más cesárea o más parto? Eh, más partos. Okay. Se hacen más partos que cesárea. Pero las clínicas, tú has ido en cuanto a la clínica, en relación de la clínica y hospital, eh, no, ¿cuál relación no, no, no, no, más cesárea? La clínica ya es un asunto diferente, ya hay es diferente, es un tema para otro día. Entonces, en cuanto a eso de la parte clínica. <risa> tú me invitas para que de eso otro día. <risa> en cuanto a la parte clínica, eh, se va más por lo económico de esa área. Y principalmente la mujer es la que decide. O que dice, ah, mira, yo quiero cesárea. Y, Luis, y en pues, el hospital, no, en el hospital primero la considera, no, mejor. Parto normal, bla, bla, bla, bueno, yo, y yo la convence para que el parto sea normal porque es menos costoso y más económico para el hospital. Mencionamos el R1, que estamos más enfocados en eso, R1, R2. Ya los R3 R4 son temas aparte. El R1, el médico residente de primer año, tiene vida social. Ya que tú dijiste que ellos en el hospital están 24-7 y eso se llama residencia. Sí. Ellos residen en el hospital. Claro, claro. Tú todavía tuviste que llevar tu bultico y mudarte allá por cuántos días. ¿En el primer año? en no, el primer año a mí me vieron poco. Me vieron poco. ¿Te vieron poco en la casa te vieron poco en casa Me vieron poco en la casa. Estaba todo el tiempo en el hospital. Mira, el médico residente de primer año y lo que es la vida social, salir, divertirse, son inversamente proporcional, No, no, no, no, no, no, no compaginan. No pueden ir en la misma oración. Porque el médico residente de primer ¿Tú año... ¿Tú solamente te dedicas a la medicina o no, no haces más cosas? ¿Actividades extracurriculares? No, no, actualmente solamente a la residencia. Actualmente. Es un hombre dedicado. ¿Y usted tiene esposa? Sí, claro. Estoy casado. Por ahora. <risa> sí, Oye, sí. por ahora. Está en la casa. ¿Quién es que lo opera? Con mi esposa, tengo a mi esposa, tengo un perrito. <risa> <risa> ¿Y no tiene hijos? No, aún, aún no tengo todavía. Okay, Están perfecto. en planes, pero todavía no, no tengo. Pues ustedes saben ya que un R1. Ustedes se imaginan un R1 con una esposa recién parida. <risa> y tres muchachos. El R1 no tiene tiempo ni tiene excusa tampoco. El R1 llueve, entero tiene que estar en el hospital. Bien. No tiene excusa. No tiene excusa para faltar ninguna excusa de válida. Y no solo eso, sino que cuando el R1 tiene un tiempito libre para tener la casa estudiando, que tiene que estar. Okay. Porque al otro día tiene tema, tiene que exponer. Y si tú tienes un tema y tú no lo estudiaste, tú sabes que te va a trancar. En cuanto a ese hospital trancar. donde tú estás, ¿es un hospital académico que dan clase diario? Sí. ¿Y el R2 es el encargado de la docencia o No, quién? no, no. Eh... Tenemos médicos eh, especialistas, que son los que dan la docencia, y también algunos R4 dan docencia. Las clases son divididas por niveles. Un día le toca a un nivel tomar una clase, al día siguiente le toca al nivel 2, por ejemplo, al nivel 3. Son separadas. Hay clases conjuntas, todos los niveles, y hay clases separadas. Y la relación que tienen los médicos residentes con los estudiantes de medicina, con los que están haciendo el internado, ¿por qué los sanciona? ¿Cuáles son las razones? Ya que yo le hice la okay. entrevista a una médico interno, es decir, una estudiante sí. de medicina que está realizando el internado, se llama médico interno, ella menciona que por cualquier cosa y por nada lo sancionan al estudiante. Uh -huh. Entonces yo quiero ver la otra cara de la moneda, cuáles serían las razones que ella tú como estás en la residencia sí. y te ha tocado de seguro sancionar claro. algunos internos. Entonces quiero saber cuáles serían las razones. ¿Por qué tú sancionarías a un médico interno? Mira, un médico interno es un... Estudiante de medicina y formación. Eh, no necesariamente un médico interno tiene que saberlo todo. ¿Tú entiendes? Yo creo que principalmente lo que necesita un médico interno es di disposición y disciplina. Si usted está dispuesto y es disciplinado, a usted no lo van a sancionar. Ahora, el irrespeto, eso, eso es lo peor. Yo le puedo, por ejemplo, preguntar una pre hacer una pregunta, o mandar a hacer algo a un médico interno. Y puede ser que él no lo sepa. Que él me diga, doctor, yo no sé hacer eso. Y no hay ningún problema, ven, vamos a enseñarte. Ahora, por el irrespeto, por la falta de respeto, por indisciplina, por eso es que se sanciona. Bien. Y más importante. o menos, ¿qué tiempo? ¿Cuánta horas que le ponen? ¿Y cómo es la sanción? No, pueden ser sanciones académicas o sanciones también por horas. Una sanción académica que, doctor, esto dice tal tema, y me lo tiene que poner ahorita. la ¿Y la que tarde. tú recomiendas? <risa> <risa> ¿Y la que tú recomiendas cuál es? ¿La, la no, no, académica o la...? No, yo siempre voy pro a lo académico. Ok, Por las sanciones académicas porque esas son las que dan resultados. Tú, por ejemplo, puedes durar 4, 5, seis horas eh, de más en un hospital, pero ¿qué, ¿en qué te aprovechas? Ahora, yo te pongo un tema, tú lo estudias y si sí te aprovechas. ¿Y qué te opinas de esos residentes que como R1, R2, R3 vivían sancionados? Sí. Eh, la represalias de ellos contra cuando es R4 no le gusta sancionar mucho a los que están abajo? Mira. Y siendo este un, el menos académico Sí, sí. y eso, es el que le gusta más sancionar. Eso, eso es el pan de cada día. Muchas veces los que son más mediocres son los que más quieren imponerse y quieren hacerse sentir. Eso eso va de la mano, eso va de la mano. La, la mediocridad va de la mano con eso, con el orgullo. Mira, realmente, si a ti te maltrataron en algún momento por algo, no tiene que ser lo mismo. Es un acto de, de mediocridad y tú eres médico y todos los que estamos ahí, aunque sean R1, R2, somos todos médicos y la residencia no es para siempre. La residencia no es eterna, no es para siempre. En algún momento terminará y puede ser que en un futuro tú seas mi superior, cuando yo fui tu superior en la residencia. Entonces... Eso de maltrato, eso, eso no, yo no voy de acuerdo con eso. Ahora, hay sanciones que, so, que se ganan. Hay sanciones que se ganan. Yo me he ganado algunas sanciones que yo no puedo replicar. ¿Tú entiendes? Que sí. yo sé, yo, yo digo, yo, yo me la gané, yo sé. Y ya tú dejaste de dormirte en la entrega de guardia, ¿Eh? te vaya. <risa> Ya vamos a salir de la parte de las sanciones y vamos a ver lo más divertido. Ya tú dejaste de dormirte en la entrega de guardia porque este joven acá. <risa> Yo creo que la, desde la universidad él viene con los profesores, que se le dormía, de sí. No, mira, tú sabes que el médico residente no duerme. El, el médico residente no duerme en un servicio no ¿Cuál duerme. ¿Cuál es el único chance que tú duermes? Le entrega de igual. le entrega de igual, es el único chance que hay. El único chance de un echazo su mí te le entrega de igual, entonces hay que aprovecharlo. Yo tengo compañeros que ya han hecho especialidad, que ellos inclusive han adaptado un don de dormir con los ojos abiertos. Y dormir parado también. Dormir con los ojos abiertos y dormir parado en pleno quirófano, en un procedimiento quirúrgico. Sí, sí, sí. Eh, tenido, me, ha, me, ha, me ha pasado que estando operando uno a veces, a veces, déjame, espérate, déjame pararme. Ese es cuando la operación o el procedimiento se pone aburrido y usted está ahí nada más instrumentando, instrumentando o, o agarrando sí. o separando algo. Sí, a veces. Pero a cuando veces. usted ya está activo operando y usted que está armando, ¿ahí te no va a dormir? No, no, claro que no, claro que no. Eh, bien, ya vamos para finalizar ¿Qué consejo tú me le darías a esos estudiantes de medicina que quieren hacer alguna especialidad médica que en República Dominicana y que también se ha demostrado de que las universidades están sobrepobladas y muchos médicos desempleados por la, sí, sí. por la cuatro esquinas de la República Dominicana ¿Qué tú me le recomendarías a esa gente para culminar? Yo sé que se lo han dicho un millón de veces para estudiar, estudiar ese es el único consejo que se le puede dar, ¿usted quiere hacer la diferencia entre todos los médicos que hay, millones de médicos miles de médicos que hay? Estudie estudie y sea bueno, eso es lo que, a, lo que va a marcar la diferencia, hay muchos médicos desempleados, pero no son los buenos los que están desempleados, los que están desempleados son los que los que, los que no fueron buenos, esos son los que están desempleados, entonces el consejo es ese, estudie lo más que se puede, estudie ahora, no espere estudiar para el examen que se va a quemar. Estudiante, ¿verdad? Sí. El nombre lo dice. Sí, estudie ahora, aproveche el momento, usted está dando gastro, por ejemplo, estudie de gastro, tal vez usted no lo vuelva a ver en el futuro, pero estudia eso. Usted está dando anatomía, está dando fisiología, está dando embrio. Estudia, aprovecha ese momento, que es ese? De estudiar de esa materia en ese momento. Bien, señores, muchas gracias Ceballo por eh, recibir nuestra invitación al canal. Próximamente te estaremos invitando para hablar de otros contenidos que puede ser de ayuda para muchos de ustedes. Sí, sí. Podemos hablar, inclusive hablar de un tema de... De educación para sí. hablar de el, inclusive la mortalidad materna en República Dominicana o cualquier otro tema. Que sea de ginecostetricia para orientar a ustedes. También. Inclusive también podemos hablar de cualquier tema de forense, feminicidio, lo que sea. Sí, cualquier tema. Y nada, señores, suscríbanse al canal. Si les gusta este video, no olvide darle like. Y dejen sus comentarios, qué opinan del doctor Kelvin Ceballos, la experiencia <risa> que ha que ha dejado y los mensajes que le he dado así que nos vemos en una próxima y cuídense te vayo ya vamos a ver cómo queda eso <risa> <risa> estas dos horas